Hola, soy Melancarpa. Les doy la bienvenida a la segunda temporada de Circontinuo Continuo Sin Carpa. Me voy, porque me usan de carnada. Estimadas y estimados, esperados. Damos la bienvenida a este tercer episodio De la segunda temporada de Sin sí, continuo Sin carpa Donde podrán ver el detrás de escena de nuestro espectáculo De nuestra familia Y como siempre Pulcios de la vendedora Me pareció hay ratones no, no entiendo qué sentido tienen estos bichos que meter sentido la vida. <risa> ¿Cuál es el sentido de la vida? Quienes vieron Subcontinuo? ¿Todavía no vieron continuo. Les decía que quienes vieron Subcontinuo notarán que el sombrero de Jerry desaparece luego de la primera escena Aquí la explicación ¿Todavía no vieron Subcontinuo? continuo. Eh, miren, miren, miren, miren, A ver, miren. A Sin carpa. No. <risa> ahora lo que fue un clásico del nombre de clown, Cherry, y sumido a los globos. Mirá como... No. Todavía no ¡Basta, basta Les decía Que quienes vieron su continuo Podrán haber notado que las piernas de Miriquina En la primera toma No tenían maquillaje ¿Qué decías? Padre Dame piernas A Magata Una vez se le salió la cadena O más bien se le trabó ¡Número <risa> uno! Circo <risa> continuó sin carpa. Se le rompió el rutinómetro. <risa> ¿Querés darle de nuevo? Y se le cayó la... No le salió el truco. Para lo que decía, para el subcontinuo hicimos algunas tomas de músicos que luego fueron usadas con algún efecto, en este caso una del falso trompetista que es en realidad nuestro bajista Fede Cáceres. El trencito del inicio del número de Clown tuvo sus descarreladas y sus choques de estación. ¡Epa! ¿Se pueden hacer malabares con las palabras? Algunos podemos, otros solo lo hacen con clavas arriba de una jirafa. Tres tristes trompetistas tocan tres sillas. A ver, repita conmigo. Tres tristes trompetistas tocan una silla. ¿Sillo? ¡Una silla! ¿Por qué un bueno, tresillo no, no, no. pasase? <risa> <risa> yo, Aunque bueno. no se veían en cámara, hubo gente que pasaba desesperada para fumar por detrás de la tejedora y la molestaban un poquitito. Acción. O mejor aún. O mejor aún... Podría ser de... Podría Se de... sí, sí, iba a pasar. y <risa> <risa> si Y siguiendo con la tradición, un poquito de los laboratones. En la voz de Martín Andreoni. O también como lo bautizamos entre nosotros, Martí 3. ¿Podremos ver algún día su cara? Sí. Pero para eso van a tener que esperar al último episodio. Me dice un ratón, a porque no pago Yo soy una r*****, yo trabajaba en un laboratorio, me tomaba toda la pasta, me hicieron el trago. el trago? ¡Quiero mi trago! Y así termina el tercer episodio de la segunda temporada de... Si sí, continuó sin carpa. Nos despedimos con un truco fallido de Magata y Doctor Do. Algo tenía que pasar, pero ¿Qué? nada pasó. Mándele, mándele, doña, que eso era porque está caliente el agua tónica nomás. Sí, sí, contigo, sí, La remada del doctor.